estamos por estamos acá a entrevistar nuestras otras hermanas las hermanas de argentina el cual estaremos muy pronto allá estaremos en el mes de eh, finales de marzo a abril eh, entonces a todos ustedes los de argentina y otros países también pueden ir allá a esas conferencias de sanidades y liberación que se va a realizar en Argentina. Incluso antes de llegar a Argentina vamos a estar en, en República Dominicana y después de Argentina vamos a estar en Costa Rica y después otros países más. Así que esto es glorioso lo que Cristo está haciendo para empoderar su iglesia para de esa manera cumplir más efectivamente la gran comisión así que dejemos que nuestras hermanas se presenten aquí y de qué lugar se encuentran allá en Argentina y también invitan a, todas, a todos ustedes a participar a estos, a estos congresos en toda la Argentina a ver mi hermana gracias por estar acá con nosotros eh, para mí es un honor mi hermana entrevistarla a usted usted podría identificarse el lugar se encuentra allá, haga invitación a la gente a ver amén pastor y a, y a todos los pastores, siervos, hermanos que siempre estamos ahí unidos en las vigilias. Bueno, estamos también ahí en, en el 19 y a 20 días de, de ayuno, unidos ahí a nivel mundial. Le damos gracias al Señor. Gracias, Pastor, por, por tanto que usted da, sin ningún interés, con todo el amor, con toda la dedicación que tiene, que ha llegado a nosotros y bueno, hace un año que conozco el ministerio, se ha cumplido ahora en enero, el año pasado había comenzado, y ahí he conocido el ministerio de Cristo Libera a través de YouTube, eh, un, en uno de sus testimonios, y bueno, de ahí lo he empezado a seguir, a seguir, hasta que un día he podido entrar e ingresar a la escuela, y bueno, ahí he empezado, capacitado, y tremendo pastor, los, los milagros, las liberaciones, todo lo que ha sucedido en este tiempo ha sido de gran bendición y Cristo Libera primeramente es para, para uno personalmente que ha llegado a mi vida y después preparándonos para afuera. Así que esto estamos tra transmitiendo eh, a donde nosotros servimos en la Iglesia Central, en los anexos, en, en diferentes pastores que están a nuestro cargo eh, llevándoles también este ministerio y que la iglesia misma pueda recibir la impartición que mire es tremendo porque ahí lo hemos incluido en los salones solamente tengo que pasarles sus videos que son tan de una manera explicativa son tan sencillitos para que todos aprendan entonces los que tienen celular les transmitimos a través de, de whatsapp y aún los que no tienen celular ahí hemos, nos hemos tomado el, el trabajo de, de poder hacerlos en fotocopias, pero que ellos los tengan también, para que en los lugares de las comisarías, en los lugares que están ahí, eh, jóvenes, grandes, puedan llevarlos y tenerlos, y empezar a estudiar ellos también lo que es eh, Cristo Libera, es tremendo, Pastor, lo que está sucediendo aquí, a través de este ministerio. Amén, muy bien, muy bien. Hermana, eh, Sí, Gloria, a Jesús lo que está haciendo allá. Cuente, hermana eh, del Congreso, diga, diga usted el lugar, eh, sí, lo, para que la gente vaya a esos congresos. Por lo más, Pastor, también se unan a estos, este evento que verá en Argentina. Amén, Pastor. Bueno, aquí en la Argentina, ahí con la pastora Claudia, que es la coordinadora aquí, eh, nuestro país, ahí nos estamos poniendo de acuerdo con las diferentes provincias eh, a donde ya va a estar usted y bueno, también les invitamos a ser parte y son bienvenidos aquí en Santiago del Estero, se llama nuestra provincia ya, ya lo estamos esperando planeando así que va a ser algo tremendo aquí algo poderoso va a suceder va a suceder este avivamiento que estamos declarando y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo Amén, gracias ¿Puede repetir por favor, el lugar y el teléfono incluso de ustedes para que las personas vayan allá? Sí, Pastor eh, nosotros estamos en el centro de Argentina, se llama Santiago del Estero Estamos en la capital, ahí va a ser eh, en nuestra iglesia, en, el, en la casa central Y bueno, pastor, ahí no sé cuántos días se va a quedar usted Porque seguro que muchos pastores eh, lo van a querer llevar para todos lados eh, Vamos a tratar que sean eh, muchos pastores Así ellos también puedan llevar eh, lo que es Cristo Libera a sus congregaciones eh, Es más, ahí en el salón ya hay otros pastores también de otras congregaciones Así que ya se está expandiendo este ministerio a otras iglesias. Amén. Bueno, muy, bien. muy bien, hermana, gracias pastora, eh, gracias por la información. Sé que las personas ya han tomado ya nota de este evento. Y bueno, antes de pedirnos, eh, coloque ahí para ver las hermanas que están ahí, que aparezcan ahí, y que se presenten con su nombre, a ver. Eh, yo soy Mirta, eh, soy una de las alumnas. Eh, que ha incluido la pastora Emilia en las enseñanzas este, por los audios, uno hace las conjunciones y le manda a la pastora, y a través de los audios, uno aprende y identifica las, los distintos este, los síntomas que, como lo llamamos, a, al enemigo. Amén. Pendición. Eh, Pendición, okay. A ver, otra hermana. Las también son meditas y medita en esto recién aprendiendo, conociendo las partes, esto, los espíritus del demonio que de poquito están aprendiendo, gracias a Dios, pero no, no, muy gracias al señor por eso porque Estamos aprendiendo, como decía la pastora, para uno mismo primeramente, para después de poder trabajar en la gente que está necesitando más en estos tiempos, que podemos ver muchas cosas así de lo ocultivo, muchas cosas que no se podía ver antes, no conocíamos, pero a través de esta enseñanza se está aprendiendo, conocer este, los distintos tipos de temor Y bueno, gracias al Señor por eso, porque gracias al Señor a su eso a nuestra vida porque ha sido de parte del Señor sé que no ha sido de parte del hombre porque el Señor permite porque es para bendición de sus hijos Amén. que el Señor lo bendiga con todos gracias bueno, aquí, aquí tengo a ver ahí hay otra alumna buenas noches Dios bendiga. Eh, bueno también me he unido al curso eh, que la pastora Emilia nos está compartiendo de sus predicas, de sus videos que estamos aprendiendo eh, a liberar, cómo autoliberarnos y bendiciones nos esperamos en marzo, en abril Pastor Roquier, qué tremendo, está haciendo la revolución aquí en Santiago eh. <risa> entrado aquí para quedarse ya amén, amén amén, amén, amén, amén ese es el objetivo, ustedes son guerreros allá, Dios está buscando hombres que le crean a él para que los entrene a través de este ministerio, Cristo libera, así que bueno, ustedes escucharon allá nuestros hermanos en Argentina ya pueden eh, eh, incluso ahí voy a buscar la información me puede contactar si tiene más información al respecto, si usted desea asistir a esos congresos de guerra espiritual, en el cual mi persona y el equipo de acá de Estados Unidos vamos a ir, incluso otros países más, vamos a estar en Argentina. Y también usted puede también ahí, ir allá. Están todos invitados a asistir a donde estemos allá. Vamos a tener varios países y a Argentina. Puede ir a Argentina con nosotros. Así que avísenlo, ¿no? ¿ok? está invitado. Amén, Pastor, Gloria a mí no de para todos. Así que ahí estamos, en las vigilias, presentes, pastor con mi esposo. A veces nos quedamos a las madrugadas, pero desde que lo hemos conocido, ya hemos quedado ahí, tremendas enseñanzas. Todo lo que recibimos, nosotros lo transmitimos a la iglesia Amen. y a donde vamos. Eh, ministramos con, con, con esta autoridad, con este poder que, que ahora lo tenemos de Jesucristo, y sobre todo esta cobertura que es tremenda, Pastor, porque desde el primer momento que hemos empezado a hacer eh, estas ministraciones, no sé si llamarla, eh, ¿cómo podría decirle? Eh, no sé si es estilo, pero desde que he comenzado a ministrar así como usted nos enseña, nos hemos quedado ahí y esa cobertura es tremenda porque la misma cobertura que usted tiene se ha transmitido para nosotros, así que es tal cual cuando se ordena a los espíritus que salgan en el nombre de Jesús, salen así pasivamente. Eh, nosotros antes sabemos hacer otras ministraciones, las tradicionales, que usted como siempre enseña en los videos que uno lo sabe tener entre cinco o seis personas a un endemoniado, pero ahora estar ahí usted frente de esa persona y que nadie, ninguna persona humana, nos sostenga más el poder de Jesucristo ahí, esto es sobrenatural. Es tremendo que las personas tienen que ver realmente para poder creer, porque hay gente, eh, siervos, que no creen esto, pero cuando ahí están viéndolo, ahí pueden decir, es real, es real lo que está sucediendo. Y pastor, así como tal lo dice usted, es algo tremendo, sobrenatural, que el Señor ha mandado para estos últimos tiempos. Amén. Y es algo sencillo, sencillito que todo se hace en el poder de Jesucristo. Bueno, mi hermana, muchas gracias por estado acá en dado su tiempo para esta, esta entrevista, mi hermana, y nos vemos pronto en Argentina, ¿ok? Muchas gracias, hermana, que usted me lo bendiga y lo, lo multiplique ya grandemente, grandemente, que ese éxito que Dios montó allá a través de ustedes se multiplique y sea el mayor éxito de allá de Argentina. puro guerreros. Amén, Gloria a Dios Bueno, ahora vamos a comenzar también a, a, Con las alumnas a, a llevarlo hacia otras iglesias A, otra, a otros siervos eh, Las clases estas que vamos haciendo Las vamos a hacer personalmente Para que ellos también conozcan Amén, amén Virtual, personal Por todos medios que el mundo conozca esto ¿Ok? No. Amén, Pastor Bueno, muchas gracias pues Y Dios lo diga a todos ustedes, ¿ok, hermana? Bendiciones. Chao. Gloria, no, no, no. Día, Cristo <ríe> libera. <ríe> Cristo <Oliveira>. Aleluya. Aleluya. <ríe> bueno, mis hermanos, aquí te fue la presentación acá a nuestros hermanos, hermanas allá en, en Argentina. Así que Dios lo bendiga a todos ustedes y comparta esta información con el mundo entero para que sepan lo que Cristo está haciendo en este último tiempo, empoderando a su iglesia en el poder de Él. Para ir ahí a libertar a los cautivos. Para así, ahora sí, ir a cumplir la gran comisión, efectivamente, con el poder de él. Yo lo digo a ustedes, hermanos. Bendiciones, pues. Bye. Gracias, hermanas. Bendiciones ahí. Ya se despidieron ya. Aleluya.